Gracias Carolina, eh, gracias Francis, okay. Fulvio Amado, a todos los compañeros, al equipo de producción. Gracias a la gente que nos hace el favor de vernos todos los días y que nos reporta su sintonía. Gracias. Gracias a los que están eh, de acuerdo con nosotros, gracias a los que no están de acuerdo con nosotros. Esa es la democracia. Ese eh, ¿verdad? Es la democracia que vivimos. Qué bueno. Mire, señores, quiero iniciar primero eh, dando una información que nos ha llegado. Con relación a, a un, eh, si se quiere, un malestar que hay dentro del PRM, atención, Fulvio, eh, nos llega una información de que el candidato, y ojalá que él pudiera respondernos, Olmedo Cava, ha utilizado las filas del PRM diciendo que Luis Abinader bajó la línea para que votaran por él. Y esto, naturalmente, ha provocado un revuelo dentro, yo tengo algunos audios, de, de dirigentes del PRM reclamándose unos con otros de que no hay línea eh, y que supuestamente se está utilizando eh, de parte del de, de equipo de Olmedo Cava de que Luis abinader había, había, había bajado la línea de votar por él como diputado sabiendo que hay otros diputados dentro de la misma eh, boleta naturalmente y entonces esto ha provocado un malestar que sería importante que el PRM como partido eh, los responda <risa> más adelante es la información que tengo se ríe Fulvio no sé de qué pero si quiere yo tengo aquí lo audio eh, eh, no es que esos bueno, son discursos de, de, de campaña esos son discursos bueno, de campaña recursos que se usan estoy, hay cinco candidatos y los cinco candidatos buscan adentro esto de una dando manera la información lo que, importante sería que no se lleguen a ningún tipo de, de, de de, de agravio personal bueno pero yo dando la información es... y ojalá que el PRM como partido verdad responda porque sabemos que cada uno ¿verdad? tiene un interés particular dentro del propio partido porque uno está eh, imagínate el lío el, que hay entre, Mildred, entre Mildred así que imagínate el lío que hay entre Mildred y los y los y los demás candidatos y el PLD que hasta la sacaron Sánchez mi amiga que la quiero mucho. Sabe que no va para ningún lado. ¿Pero y por qué? Pero claro. Pero ¿Por qué tú ¿Por qué no dices va a contar, eso? No va a contar con el apoyo del partido por lo que hizo. ¿Qué Ellos hizo no, no, Yo entiendo, no es lo que hizo, sino lo que el partido percibió que ella hizo. No, no, lo que, ya que hizo, ella hizo. es qué ella hizo? Lo que ya Tan hizo. malo que va a perder de, de, el claro video. Que sí. Agarró, hizo un, un, un anuncio, un, un anuncio público hay un video... Eh, barriendo el piso con el Ministro de Salud Pública, barriendo el piso con el Gobierno, barriendo el piso con el Sistema de, eso le ha costado de su... Salud. Y lamentablemente, sabe ella que eso no le va a gustar al partido, y ella pertenece a un partido, y por tanto, eso se lo van a cobrar las elecciones. Anótenlo. No va a ganar. Desde mi punto de vista, claro está. La percepción no, que yo tengo es que no va a ganar, porque esos votos se lo van a, a ¿verdad? Eh, ahí está, cuestión de para allá, para no mencionar los nombres uno por aquí y otro lo van a repartir los votos que eran de Mildred se lo van a repartir entre otros candidatos para no mencionar ningún nombre estoy diciendo hoy, Eric lo dije hoy ¿cómo, cómo estamos hoy? a 4 de, de junio lo estoy diciendo o sea, <risa> prácticamente a un mes y a un día de las elecciones yo no creo que Mildred pase porque no va a contar con el apoyo del partido y si tú no cuentas con la estructura del partido no va para ningún sí. lado y miren que Mildred es buena Una, cobran duro. pero cometió un error eh, cambiando de tema, quiero hacer una cronología histórica de lo que tiene que ver con las encuestas a propósito de lo que yo hablaba esta mañana, de la posición que asumíamos frente a las encuestas. Yo trato siempre, eh, a propósito de lo que decía la señora que escribió, eh, con un discurso desafortunado, de que yo he desinformado. Yo reto a cualquiera a que los temas que yo trato aquí, lo venga y lo debata conmigo. Los temas que yo trato aquí, que vengan a debatas conmigo. Y que cualquier información que yo dé, que me la desmientan. Y por eso voy a comenzar a hablarle de lo que ha sido la cronología histórica de las encuestas. Vamos a comenzar en octubre, ¿verdad? En octubre, cuando la Mar Penn, porque esto es fácil, que está todo ahí, está el internet. El 3 de octubre, la Mar -Pen dio a Luis Abinader con un 79% en las internas, estoy hablando de la, de la primaria. Un 79% frente a un 18% de Hipólito Mejía. Busquen los números, ¿cómo, cómo, ¿cómo terminó? Dio a Lionel Fernández, oiga bien, Lamar Pen. Dio a Lionel Fernández con un 46%, frente a Gonzalo con un 46%. Y eso desató los avisperos del grupo de Lionel. ¿Cómo terminó la cosa? Prácticamente empatado, con 26 mil votos arriba. Que usted diga, lo dijo Lamar Pen, 46 a 46%. ¿Cómo terminaron? Prácticamente empatados. O sea, que acertó. Pero, cuando nos trasladamos a enero, la Galo, la Galo, ¿verdad? La Galo, dijo que Luis Abinader tenía un 42% en enero, Gonzalo un 31% en enero y Lionel un 15%. Ramfi, que estaba en la, eh, encasillado, tenía un 5.8% y Guillermo un 1.2%. Eso fue en enero la Galo. Pero en enero, la Marpen le dio a Luis Abinader un 43% frente a un 28% de Gonzalo. En enero, Marpen. Y le dio un 19% a Leonel y un 1% a Guillermo Moreno. Un 3% que no sabía bien. En marzo de 2020, Marpen hizo un, una encuesta donde daba Carolina Mejía en, la, en Santo Domingo con un 52% frente a Domingo Contreras con un 33%. Busquen los números. ¿Quién ganó? Carolina Mejía. ¿Cómo? Con un 53% y tanto. En Santo Domingo Este, la Marpen dijo que Miguel Jiménez, Manuel Jiménez ganaba con un 53% frente a un 28% de Luis Alberto Tejada del PLD. Vayan a buscar los números para que ustedes vean cómo terminó eso. En Santiago dijo que Abel ganaba con un 40% frente a un 32%. Vayan a buscar los números. Y dijo que en Higüey, Rafael Dulú le ganaba a Karen Aristi, la dinastía de los Aristi allá, y ¿quién ganó? Rafael Dulú. O sea, esto no es a lo loco. Pero ¿qué pasa? En marzo, en ese mismo mes de marzo, el Centro Económico de Cibao le daba a Luis Abinader un 56%, y ahora sí quiero que me coloquen la, la foto, está por nombre ahí y por, y por mes, le daba un 56% a Luis Abinader y le daba un 22.8, ese es el Centro Económico de Cibao, a Gonzalo. Le daba un 6%, un 6.9 a Leonel y un 4.6 a Guillermo. ¿Y qué resulta? En abril, en abril, ADP Consulting, eh, APD Consulting, el 27 de abril, tiró una encuesta que decía que Luis Abinader tenía un 54.4%, Gonzalo tenía un 24.1%, oiga, Oigan, el 24, donde anda, Gonzalo andaba en un 20, y Leonel un 11. Pero el Centro Económico de Cibao de abril, está ahí muchachos, el Centro Económico de Cibao, que en, en marzo tiró una, tiró otra en abril, y dice que ya ahí tenía, después de un 56, Luis Abinader tenía un 53.4, recuerden ya que aquí había pasado el lío de, de, de febrero, y Gonzalo un 23.7, y Leonel un 7.3. Vayan a buscar los datos, para que me demientan. Pero en mayo, el, el 14 de mayo, en mayo 1, muchacho ahora, Luis Abinader dice el Centro Económico del Cibao, tenía un 53.9. Y Gonzalo, ¿y qué pasó? Es la otra, muchacho, la otra que dice mayo 1 o 2. Y Gonzalo, oigan esto, de haber tenido, según el Centro Económico del Cibao, de haber tenido un 23 en marzo, en mayo subió a un 35 según el Centro Económico del Cibao. Pero ¿qué pasa? En mayo, el día 27 de mayo, el Centro Económico del Cibao le da entonces, esa que ustedes están viendo ahí, un 53.5 a un 34 de Gonzalo. ¿Y qué pasó? ¿Subió Gonzalo? ¿Quién lo dijo? El Centro Económico del Cibao le da un 10.3 a Leonel. Pero ¿qué resulta? Ahora, el mismo 27 de mayo, ¿se acuerdan que yo decía que siempre que salía una encuesta salía otra de, eh, que daba Luis Ganador? El 27 de mayo, mar Payne, una de las más certeras, le da a Luis Abinader un 39% frente a un 37% de Gonzalo. Míralo ahí. Y se desataron los demonios en la República Dominicana. Le dan un 10% a Lionel y un 1% a Guillermo Moreno. ¿Pero qué resulta? Luego vino entonces, el, eh, salió la CID Latinoamericana que le da un 40.7% a Gonzalo y le da un 39% a Binader y un 10% a Lionel. Y sale Mercados y Cuantificadores. Esa era así latinoamericana. Pero de una vez salió Mercados y Cuantificadores, que también está ahí muchachos, que le da un 51% a Binader y le da un 33% a Gonzalo. Bien. Vamos con la última para terminar. Salió esta que dice Polímetri, que yo no sé de quién es, que le da un 40% a... A Gonzalo, y de una vez salió APD Consulting, ven ahí un 40, un 37, y sale APD Consulting, que le da un 51 a Binader. Usted cree lo que usted quiera creer, porque dice, decía mi abuela que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Todas las encuestas, y eso es lo que usted tiene que analizar, todas, todas, dicen que hay una tendencia de crecimiento del candidato del PLD porque las cosas después de marzo cambiaron se, eh, hubo un, un golpe muy fuerte para el PLD en febrero pero las cosas después del COVID han cambiado y la gente de, ve al PLD diferente antes en febrero, el que sacaba la cabeza por el PLD se la mochaban luego de las elecciones pero ahora, ya como dijo eh, eh, eh, Esperalta la pava no pone donde ponía y eso usted si quiere lo ver si quieren no lo ve los números están Pareciera ahí era un país de hambre los números bueno pero lamentablemente esa es la cultura dominicana bueno pero que sea porque Gonzalo te siguen... dando pan y, y sal, siguen... salchichón ese siguen, no es el problema mío. Si siguen rayando en ese absurdo de lo dame lo mío y votan por ese concepto, entonces este país no hay nada que hacer. Bueno, pero esa es la cultura dominicana, para que te desayunes temprano. Eso son los dominicanos, esos somos nosotros, que nos gusta que nos den. Eso es, que es lo que yo le están, están escuchando. Eso que es lo que yo le decía nosotros a Guido ayer. Nosotros la corrupción, pero nos gusta que nos el, den de la corrupción. El concepto, por eso es, es que la dominicano. corrupción hoy no es tema Lamentablemente, de debate. Por eso es que corrupción no es tema de debate. Este es un Pero, país del populismo, de la dádiva, de dame la funda, de que Gonzalo me da comida, nos dijo una señora, a nosotros que no Yo voy a ver, ver si Gonzalo tío. va a estar ahí después que se enganche ahí. Bueno, bueno. Sí si es que ya. se enganche. Bueno, ahí está. Entonces, con esto termino, diciendo que independientemente de lo que se quiera pensar, los números están ahí. Hay una tendencia, usted quiere si, si quiere lo ver, si quiere no los lo ver. El cuarto de la Las... pandemia se ha usado para esta campaña, ahí es que está. Bien, Francis, vamos a leer los mensajes de WhatsApp. O quizá la gente entendió que fueron engañados en, en, okay. en febrero. Se cogieron un grupo de jóvenes que fueron a la plaza de la bandera a defender la democracia dominicana engañado admite, por el PRM que dijo que había sido un fraude que le había montado admite, el PLD. ¿Y qué pasó? Dijo a la OEA ¡Oh, oh! Nadie tuvo la culpa de eso oh, no no, Admite que, que, que, él, ah, que, ah, tú, no que la corrupción ahora está dando que no se cumplieron los protocolos Admite que la corrupción está dando Ah, lo que pasa que la corrupción está dando fundo Que mucha gente se sintió usado por el PRM y la oposición fue que Así que la verdad dijo que sí hubo mal manejo y falta de supervisión. Le, le, le, ese la fraude fue montado el por, la pueblo, por el PLD. ¿A quién la culpa el fraude del PLD. Y el PLD aguantó todo eso latigazo. Pero el PLD ah, fue quien no fue quiso que se contaran en febrero. Vamos con, WhatsApp. Iniciamos con El PLD no quiso que se contaran en febrero. Y hubo lo que hubo en febrero. Pero aunque ¿quién la. ¿Quién pidió que se supidieran la selección Esto termina en El mismo. Francis, sí. el que pidió no, que se suspendieran las no, elecciones a nivel nacional no, en entonces fue Luis Abinader. Y, sí. y si tú vale, oyes lo que dijo el, sastre, el propio el presidente de, de la Junta, que no había manera, si estaban en esas condiciones no podía darse tapar el sol con un dedo no eso, y admitió no, no, eso, que era general. Esa es una interpretación tuya. No, no. Bueno. Pero quien pidió que se suspendiera las elecciones a no nivel diga nacional eso, fue no Luis, Luis Abinader Tú estás desinformando, yo, No, ya. claro tú tú estás que sí. No aguantan no ese debate. Eso. No, no lo aguantan ese debate. Eso, claro no, que no, sí. Aguantan un debate donde ver. quiera. Son unos corruptos y sí, también no. alteraron la, la, la realidad en la Junta. Son unos tramposos y corruptos. Y tú admites que con la corrupción están dando comida. Sí, claro. No, eso, eso no es lo que yo he dicho. Vamos sí, eso no dijiste es tú. Está, está grabado ahí. Está grabado ahí. He dicho que las cosas han ahí. cambiado. Que el pueblo americano me gusta que, las que le cosas den. Han y no cambiado. importa que sea de la corrupción. Han cambiado. No, eso, lo, eso está, lo que está grabado andar, ahí. Eso, eso es lo que ustedes le han puesto. Está grabado que las cosas ahí. han cambiado. No importa que sea de la corrupción que, que, que le den. Que las cosas han cambiado y Muy los terrible. fraudes que hubieron la han cambiado gente, la, hubo, no cambiar, la, la están cambiando bueno ese, ese, ese es nuestra cultura si la gente le gusta con, que lo busquen en aviones y, con ¿eh? con y la gente le que gusta que lo ayuden y que le den pues le están el dando pero que hay que agregar el contexto completo o sea no solo le están dando como le están dando porque cuando tú vendes ese mensaje tú, eh, lo que vendes es eso diciendo y no pones la realidad que hay detrás de eso cuál es la realidad no, no sabemos. No, pero bien, no, bien. WhatsApp, tú Eso sabes, cuál es, es? que tú, ¿Tú ¿Y alguien con los cuartos el... cuarto de la campaña? ¿Qué están haciendo? ¿Y quién puede Pero con quién el Estamos llevando lámparas de desinfección. ¿Dónde están los cuarto de la campaña? Eh... No, no, ¿y, el ¿quién pues el está ¿Y quién pues puede con, con el presupuesto de la nación? ¿Quién puede con el presupuesto de la nación al servicio de un candidato? Y aquí nadie está diciendo nada. Y se lo está encontrando bien. ¿Cuántas mascarillas ha comprado el Ministerio de Salud Pública? ¿Cuántas pruebas